Primero que todo soy feliz, eh, iniciamos el lanzamiento hoy, muy temprano en la mañana y fue tendencia en Colombia, todo el mundo escuchándolo, todo el mundo conectado con la PC, eh, muy bacano, muy bacano saber que, que el país estaba necesitando eso, como una canción con rabia, diciendo cosas muy de frente, muy literales, sin ser groseros, sin ser pasados ni nada, sino de una manera honesta y real de lo que está pasando y encontrarnos con que, que buen ciudadano soy, identifica a muchas personas con lo que les está pasando hoy con la nación, muy bonito, la verdad, muy emocionado. El nuevo disco se va a llamar eh, país de titulares y vamos a lanzarlo más o menos en agosto, la segunda semana, tercera semana de agosto, estaríamos ya lanzando, va a salir en CD, con, y pues la idea y principal, y principal es poderlo lanzar en vinilo, vamos a ver cómo se nos va dando la situación, pero en agosto seguro va a ser lanzado como siempre, una peste muy, muy social, muy consciente, muy directa, muy... Más allá de lo político, es como que, que nos incumba a los que, a nosotros, sin excluir, ¿me entiendes? O sea, no identificados con ningún partido, porque no existe ninguno, ninguno nos da una solución. Hey, somos La Pestilencia, los invito a escuchar qué buen ciudadano soy y estén muy atentos al nuevo álbum País de Titulares. La Pestilencia, ya 30 años. Vamos.